¿Qué sucede, joven? Encontré un coche en la carretera abandonado. ¿Y qué tipo de coche es? Es un todoterreno negro. ¿Estaba por la planta nuclear? Sí. Es el, el coche donde secuestraron al, al cura pues que alguien lo recoja que puede causar un accidente. Entendido joven en cuanto podamos movilizarnos para allá y a recogerlo para que evite un accidente. Yo he visto que el cura puede con su furgoneta. Así que... Así es, el cura tiene una furgoneta. Pero puede cogerlo en brazos y llevársela a su casa. Eso es con el poder del amor. Ya veo. Bueno, yo me retiro a mi aposento.